Así es, Jorge, pues entonces vamos a seguir con esta, esta, este, este tipo de personajes que han aparecido. Vamos a poner eh, de ejemplo también una película que mezcla, es, es un, una mezcla de, de formatos, es formato animación y también eh, ficción porque actúan actores, pero este, pues esta película se titula ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, es de 1988 y eh, pues aquí es curioso porque sale, eh, retoman la caricatura de que ya hablábamos en la sesión pasada de Betty Bob, que es un pin-up, una caricatura que sí se realizó en base a una biografía de una mujer que sí existió, este, que era cantante del jazz y fue este, predecesora del género flapper, eh, esta chica, pues este fue fue su dibujo y pues no sé qué, qué más sabes de Bebop. De bueno, Bebop? Um, el, el punto aquí con Roger Rabbit va en un contexto de eh, expresar una idea simple. Los eh, las caricaturas o los cartones eh, tienen tienen vida y pueden pueden sufrir. Y también tienen deseos, evidentemente. Eh, tenemos a, a, a Roger Rabbit, un, un conejito bastante, bastante ajeno a la realidad, vive en su mundo como actor y su esposa igualmente seductora con una inteligencia superior, con una mejor imagen que la de Roger Rabbit. Quien engañó a Roger Rabbit está protagonizada, entre otros, por Danny DeVito, bastante, bastante joven para ese entonces, con una, una producción interesante. Hay que recordar que la combinación entre... Eh, actores como persona y eh, las imágenes de, de, de las caricaturas, de los cartones, eh, combinarlos es un tanto, o era un tanto complicado para, para ese entonces, cuando se hace Roger Rabbit y salen, sí, salen algunos eh, personajes, digamos que esenciales de las caricaturas, sale el pato Donald, sale eh, esta… Eh, la que Jessica tú Rabbit. Dijiste, no, la que tú me dijiste de los años 20. Es esta eh, Betty Bob. Betty Bob, be, perdón, Betty que Bob. Que está creada en el personaje de Helen Kane, que justamente era una cantante de jazz de, de los años 20, 1920. Y posteriormente, en los 30, se llevó a cabo su anima, la animación de su caricatura. Sí, fíjate que este personaje de Betty Bob, evidentemente no es personaje principal en la película de Roger Rabbit, pero su presencia da un halo de nostalgia a la, a la idea de todos los las caricaturas de Claro, todos los porque ella sigue en blanco y negro y está trabajando en el bar como mesera, sí. ya que nadie la pela sí. Y ve con nostalgia pues el show de Jessica Rabbit, que hace una entrada espectacular en un vestido rojo súper sexy, súper atractivo y todo el mundo le aplaude y todo, todos los hombres prácticamente quedan embobados, idiotizados por su presencia. Sí, la verdad es que esta película tiene, tiene su, su mujer fatal en los dos sentidos. uno la presencia magnánima, por decirlo así, de la esposa de Roger Rabbit y Betty Bob ya en, en la decadencia por, por alguna situación, evidentemente por el paso del tiempo y está en blanco y negro, los otros están a color, digamos que está en decadencia por por el, la, mm, el avance tecnológico en, en la televisión. Está interesante eh, quién engañó o quién engaña a Roger, a Roger Rabbit. Rabbit.